Bueno, ya pasan unos minutos de, de las tres. Vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Oscar Cobos de la empresa LeCop. Y antes que nada queremos agradecer a Lee Scottes Baixes de Alcoy por darnos la oportunidad de participar en sus onceavas jornadas técnicas con este webinar sobre fabricación inteligente. También queremos agradecer al resto de docentes de otros centros y lugares del Estado que se han ido sumando al evento y que ya los vemos aquí conectados a la, a la plataforma. Como ponente experto hoy vamos a contar con José Castellanos que es el director de la empresa Smart PM. Smart SmartPM es una ingeniería especializada en soluciones de automatización de la producción y en este webinar nos van a hablar sobre los retos tecnológicos a los que se enfrentan las empresas del campo de la fabricación mecánica y de cómo su herramienta MIC responde ayudando a resolver esos retos. También vamos a tener la oportunidad de ver una demostración en vídeo de cómo funciona Mic sobre una célula de dimensiones adaptadas para ser aplicada en formación. La duración prevista del webinar es de aproximadamente una hora vale. y al final habrá un turno de preguntas. Os vamos a rogar por favor que silenciéis los micrófonos para evitar ruidos. Si queréis ir haciendo consultas sobre el chat, pues perfecto, luego se las resumimos a, a José o las vamos eh, respondiendo sobre la, sobre la marcha. Eh, tenemos, el, el webinar se está grabando, de manera que si alguien tiene interés luego en, en disponer de la grabación, pues estará disponible. Al final de, de la charla ya os daremos las direcciones de correo de José y la, y la mía para que nos podáis pedir tanto el acceso a la grabación como a cualquier otra información que, que consideréis interesante. Y sin más, pues vamos a dar paso a José Castellanos, que sé que tiene cosas interesantes que contar. José, todo tuyo. Venga, pues eh, en primer lugar muchas gracias a Alecop, al a Instituto Contes Países eh, por la invitación. La verdad es que eh, lo, de, lo, lo de experto me parece, vamos, to, todo un halago, pero bueno, no, no me considero tal, ¿no? Lo que sí que es cierto es que eh, por nuestra parte estamos encantados de participar en este tipo de jornadas por muchas razones, ¿no? Al margen de por la relación que tenemos con con Alecop. Eh, yo creo que hay, hay dos temas que para nosotros es importante, ¿no? Eh, uno, eh, y, y salió este fin de semana un artículo muy interesante y es lo relativo a, a la importancia de, de la generación de la gestión del talento y de la generación de talento en el ámbito de, de la, el ámbito industrial, por un lado, y el ámbito de la automatización industrial o, o lo que algunos llaman industria 4.0, ¿no? que podríamos ponerle muchos apellidos. Eh, todo lo que vaya orientado a reforzar talento, a hacer pedagogía, a intentar poner encima de la mesa nuestro granito de arena, eh, siempre es un, un placer. ¿no? Y luego, por otro lado, eh, también dejar... O sea, nos, siempre nos gusta, cuando damos una, una charla o participamos en algún evento, dejar claro que lo que intentamos poner encima de la mesa es nuestra visión, es nuestro, nuestra forma de, de entender lo que hay hoy en el campo industrial, con mucha orientación a mecanizado, pero no exclusivamente, y lo que entendemos que va a ser el futuro. ¿vale? En cualquier caso, hago el, hago el disclaimer antes de empezar porque es nuestra visión, la visión de Smart PM, un, un desarrollo eh, y un planteamiento en el que llevamos trabajando ya eh, tres años, que le queda mucho recorrido por delante, pero que bueno, que entendemos que no tiene que ser eh, comúnmente asumido. Pero en la medida en que entendemos también que es algo diferencial y que puede sumar, bueno, pues encantados de compartirlo. Vale. Dicho esto, eh, bueno, por anticiparos un poquito el planteamiento del webinar, vamos a vamos a intentar repartirlo. En tres bloques. Un primer bloque que va eh, recogido o, o que se enmarca dentro de lo que es nuestro entendimiento de la situación actual de la industria, qué retos a qué retos se enfrenta, eh, qué handicaps, qué limitaciones, cuál es el punto de partida. Eh, volveremos a hablar de ese concepto tan manido de la industria 4.0 o 5.0 o, o, como dicen algunos, ya X.0. Eh, luego intentaremos en otro segundo bloque, eh, también apoyados en una documentación que vamos a compartir, explicar eh, qué estamos haciendo desde Smart SmartPM, cómo estamos abordando estos retos o cómo intentamos ayudar a las empresas a abordar esos retos de forma conjunta. Y una tercera parte que, como comentaba Óscar, eh, intentaremos navegar, ver in situ eh, el funcionamiento de nuestra solución y que al final deja de ser un reflejo de cómo visualizamos la, las fábricas del futuro, ¿no? Es un planteamiento muy conceptual, pero que se puede ver y tocar. ¿no? Y aprovecho el, el foro y el momento para hacer extensiva la invitación a, a todos a que en la medida lo posible, si tenéis oportunidad, eh, encantados de acogeros o de recibiros en el Goibar para que podáis ver en in situ las dos células que tenemos en nuestras instalaciones. Así que sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla para ver... Eh, Pues vamos allá. Básicamente, eh, dentro de esta presentación, los dos bloques que, que os comentaba, si me deja pasar la pantalla, porque ahora... Bueno, primero hacer ese planteamiento de retos de automatización y luego nuestra respuesta a algunos de esos, de esos retos, ¿no? ese, concepto, ese concepto experto, bueno, pues no, no, no tenemos ningún problema con él, pero sí que queremos ser humildes en cuanto a la hora de, de ver qué se puede abordar y cómo se puede abordar. Entonces, para cómo vemos desde Smart PM y para entrar en harina, eh, la situación, los retos de la automatización. ¿no? Eh, nosotros vemos que hay una convergencia, eh, ya de unos años a esta parte, pero sobre todo acelerada con el contexto de cambio que estamos viviendo últimamente, eh, de diferentes ejes que llevan o que suponen viento de cola para lo que es el desarrollo de nuevas soluciones o nuevos planteamientos en cuanto a la hora de abordar la actividad industrial. ¿no? Por un lado está todo lo que es el ámbito de mercado, hablaremos sobre ello. Por otro lado, el desarrollo tecnológico. Eh, ciertamente no es un desarrollo simétrico, sino al revés bastante asimétrico, pero bueno, que está poniendo encima de la mesa herramientas que conviene empezar a valorar o empezar a integrar de forma conjunta. ¿no? Todo ello como elementos externos aparejado con lo que sería el posicionamiento actual de las empresas. Y aquí sí que tenemos una visión eh, crítica de la realidad ¿no? eh, y bueno, también abundaremos en ello. Y por último, pues bueno, ¿qué consiste? ¿Qué entendemos nosotros por automatización? Porque aquí también, y aunque hago un pequeño spoiler, eh, sí que es cierto que la automatización ha avanzado mucho de la mano de la robotización y la verdad es que lo cierto y es indiscutible, y es que la robotización juega y jugará un papel fundamental en todo lo que se considera automatización, mejora de la productividad, pero no es exclusivamente la única herramienta que nos permite abordar proyectos de automatización. Entonces, bueno, la idea es presentar nuestro concepto de automatización en sentido amplio para luego eh, entrar en harina. Entonces, sin más perámbulo, ¿nosotros cómo vemos eh, el contexto de demanda? Eh, la realidad es que eh, estamos en un momento donde, tanto por cadenas de suministro, tanto por la famosa globalización, descentralización, eh, mayor accesibilidad a los mercados, desintermediación de los mercados, está suponiendo un cambio importante en lo que es el funcionamiento del mercado desde el punto de vista tanto de oferta como de demanda. ¿no? Pero al final, si nos fijamos en las cadenas de suministro o en las cadenas de valor, eh, ese cliente final y el funcionamiento y los drivers, sus motivaciones y los cambios que está sufriendo, está generando también impacto aguas arriba. ¿no? Entonces, ¿nosotros todo ello que entendemos que conlleva? En primer lugar, y al final tampoco vamos a descubrir aquí la pólvora, eh, entendemos que cada vez más las empresas se están encontrando con la necesidad de abordar la fabricación de una forma más flexible. ¿no? Eh, siempre ponemos el mismo ejemplo eh, lo que ha sido el desarrollo del sector automoción, eh, tanto a nivel de gestión de stocks como a nivel de gestión de customización, con diferentes aproximaciones, pero cada vez el, lo que es el mercado on demand es mayor. ¿no? ¿Y eso qué implica a nivel de fabricación? Pues mayor número de referencias, mayor complejidad en la gestión de esas referencias, menores eh, series en cuanto a fabricación, porque al final, bueno, pues el multiplicar las referencias para un mercado que en cuanto a volumen final puede ser similar, pues obviamente implica esa, esas series más cortas eh, o ultracortas en función del sector. ¿Y todo eso que implica? Bueno, pues Tiempos de ciclo más cortos para poder abordar con más flexibilidad esa mayor flexibilidad para la redundancia. Y luego también eh, nos encontramos una incertidumbre a nivel de cadena de suministros, ¿no? que obliga a poder buscar el equilibrio entre stock, no stock, tiempos de respuesta y, muy importante, todo lo que es la mayor exigencia de calidad. ¿no? Eh, un consumidor, me da lo mismo en un negocio B2B o en un B2C, con mayor información encima de la mesa, con mayor acceso al mercado, con mayor nivel de exigencia, en cuanto a las prestaciones de sus productos y, por supuesto, de calidad. Entonces, para nosotros, y anticipo también uno de los ejes fundamentales para Smart PM todo lo que es la gestión de la calidad y embeber el output de la calidad en los procesos industriales en tiempo real, y, en tiempo real es pieza fundamental para lo que es la evolución de, de la fabricación avanzada. Por otro lado, y comentábamos antes también, procesos productivos cada vez más complejos, con un acceso al talento, pues, bueno, lo vivimos nosotros eh, todos los días. Más no complicado, eh, aunque, por otro lado, visto eh, una mayor accesibilidad a tecnologías, eh, productos, soluciones que antes eran inaccesibles para una tipología de empresas sin demasiados recursos, se han comoditizado, hay una capacidad de prestar servicios en cloud cada vez mayor, que, por otro lado, compensa todo lo que es un mayor esfuerzo a nivel de hardware eh, necesario para abordar, para abordar esos procesos productivos más complejos, esas series más cortas eh, y esas piezas con diseños eh, más sofisticados. ¿no? Bueno, en definitiva, como conclusión, presión de demanda que como siempre no pone las cosas fáciles para la industria. Una industria que obviamente eh, pues ya tiene identificados cuáles son las, las necesidades de cambio. ¿no? Eh, desde una mejora en sus procesos, una productividad, una mejora en la eficiencia... Eh, una palabra que, bueno, que yo creo que a raíz de todo lo que es la pandemia eh, se ha puesto de moda, eh, que es la, el ámbito del concepto de resiliencia y tener esa capacidad de reacción, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de respuesta. Eh, y luego, también se ha puesto de muy de manifiesto todo lo que es la, la integridad de la cadena de suministro, tener un equilibrio entre producción, stock, eh, demanda, fundamental, a la vez que, obviamente, las presiones por los márgenes cada vez más bajos pues derivan en una optimización, una búsqueda, en una racionalización de los costes. ¿no? Y luego, bueno, pues todo derivado de todo esto, de una exigencia de mayor productividad, pues va a suponer la importancia de una readecuación de cierto eh, perfil de trabajador para adaptarlo a las nuevas necesidades que tienen las empresas. ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente ese concepto de fábricas de futuro eh, que queríamos compartir. Nosotros, ¿cómo visualizamos? La verdad es que, aunque llevamos trabajando en, en esta idea más de... en torno a los tres años, sí que es cierto que el año pasado, en torno al mes de marzo abril, el Instituto Fraunhofer alemán, junto con PricewaterhouseCoopers, sacó este, este gráfico, que la verdad es que recoge muy bien y por eso lo, lo utilizamos el concepto que tenemos de, de fábrica del futuro. ¿no? Vemos en la parte inferior pues numerosos dispositivos, almacenes, centros, eh, fabricación aditiva, conveyors, eh, robots, diferentes elementos de logística, intralogística, externa también. Vemos toda la parte de gestión del dato, cloud, eh, pasarelas, gemelo digital en azul. Y al final el elemento fundamental es que tenemos un montón de dispositivos activos, digitales, eh, analógicos, que necesitan un elemento que los coordine. ¿no? Es esa figura del, del DJ, no, el, el Central Command Center, que llaman, que llaman ellos y que nosotros llamamos casi, casi coloquialmente un poco el, el Ojo de Dios. ¿no? Eh, básicamente hace falta un elemento, un dispositivo, un, un, una capa que nos permita coordinar el funcionamiento de, de todos estos activos. Y no solo coordinar a nivel de captura de información, de, de integrar las comunicaciones, sino ser capaz de generar eventos que le den autonomía al proceso. No podemos depender de que en cada una de estas piecitas de este gráfico tenga que haber una persona, 17 personas, una pieza de software que lo pare, que lo controle, que lo arranque. Necesitamos un elemento que, integrado, sea capaz de gestionar la foto del conjunto. Y gestionarlo con dos perspectivas, dos elementos fundamentales que son los que aparecen en la parte inferior de la transparencia. y Uno es la flexibilidad. El mercado nos demanda esa flexibilidad, ese funcionamiento on demand, adaptación a flujos eh, cada vez más cambiantes, a cadenas de suministro cada vez más volátiles. Y, por otro lado, aprovecharlo para ese concepto de self-optimizing processes. ¿no? El, el feedback loop ¿no? no puede ser capturar un montón de información, visualizar esa información y luego tener cuellos de botella. ¿no? Tenemos, nosotros visualizamos la fábrica del futuro como un conjunto de activos que tienen cierta autonomía a la hora de organizarse. ¿no? que son capaces de responder a hitos, que son capaces de responder a contingencias de forma autónoma, sin parar, sin implicar que se reduzca la productividad o que se impacte la calidad. Tirando de este hilo, bueno, pues eh, al final, con ese objetivo de productividad, de autonomía, pues lo que está surgiendo y está encima de la mesa, eh, y lo recogía la gente de, de McKinsey en un informe hace un año y medio, pues bueno, son diferentes elementos, diferentes palancas que son fundamentales para poder avanzar. ¿no? Entonces, eh, el primero, y ahí es donde también nosotros hacemos énfasis, es ese concepto de, de plataforma, ese concepto de solución de capa que nos permita integrar, que nos permita coordinarlo. ¿no? Obviamente luego hay una serie de herramientas, pues está robótica, están las soluciones de, de reconocimiento de imagen, machine learning, eh, minería de datos, toda la parte de interfaz con usuario, eh, a través del lenguaje natural, a través de chatbots eh, y luego la parte ya más sofisticada de eh, motores cognitivos, que no dejaría de ser sino un desarrollo más de todo lo que es eh, inteligencia artificial. ¿vale? Entonces, bueno, eh, mensaje un poco de esta traspa. Existen un, un montón de soluciones, existen herramientas cada vez más accesibles, pero por otro lado, eh, donde uno de los retos, al margen de buscarles el retorno, que es fundamental, es ver cómo soy capaz de integrarlas con mi operativa día a día. ¿vale? Y en esta traspas, al final, también lo que intentamos es recoger esa misma idea. ¿no? Es decir, tenemos un montón de herramientas, de soluciones en el ámbito del software y tenemos cada vez más eh, herramientas, tecnologías, en el ámbito de, del taller, del hardware, de, de, del, entre comillas, hierro. ¿no? ¿Qué ha pasado? Que a nivel de software ha habido un desarrollo eh, muy importante, que ha sido asimétrico con lo que ha pasado en los talleres, ¿no? eh, Nos podemos encontrar multitud de empresas y así nos encontramos de talleres que tienen un volumen de soluciones a nivel de, de IT, RPS, SGA, PLM, Sistemas MES, obviamente toda la parte de cad con una evolución muy importante y con un mal añadido claro. Pero luego en el taller nos seguimos encontrando en muchas ocasiones pues, procesos poco robustos, eh, problemas a nivel de formación, gestión del timing o visualización eh, limitada de los activos y de los, de los recursos disponibles. Es decir, ha habido un desacople. ¿no? Entonces, esa es una de las áreas que entendemos que, que hay que abordar y, y de los retos que hay encima de la mesa. Eh, con esta al final eh, hablamos de mercado, hablamos de tecnologías y cómo están las empresas hoy. ¿no? Eh, podemos hablar de industria 4.0, como decía antes 5.0, la realidad es que nosotros nos encontramos un montón de empresas que están en el 1.6 o en el 2.2. Eh, y entonces, como me decía un, un, un cliente en una visita, eh, no no podemos empezar a hacer el tejado antes de tener los cimientos. ¿no? Eh, para nosotros es fundamental, en cuanto a la hora de abordar proyectos de automatización, de fabricación inteligente, de fabricación flexible, bueno, hay un montón de literatura al respecto, el partir de unos procesos robustos, el, el partir de una serie de, de activos de diseño que sea capaz de, de abordar una posterior automatización. Desde luego, el pensar que podemos abordar proyectos de automatización o formación en automatización, me da lo mismo, sin tener una serie de conceptos básicos, procesos robustos antes, es eh, hacer las cosas al revés. ¿no? Entonces... Para nosotros es siempre muy importante eh, el hacer esa reflexión antes, el hacer un trabajo, vamos a llamarlo de ingeniería, consultoría, que nos permite identificar cómo estamos, cómo queremos estar y, dentro de ese cómo queremos estar, ver qué valor nos puede aportar la automatización con sus diferentes niveles de intensidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poco la, la idea de esta transpa. La realidad es que todo eso de esa industria 1.6 o 2.3 eh, ¿En qué se ve reflejado? No? Nosotros sí que vemos, eh, obviamente hay empresas y casos de todos los colores, eh, que tenemos bueno, una serie de casuísticas bastante comunes en cuanto al posicionamiento de partida de muchas de las empresas eh, que visitamos y que conocemos. ¿no? Por un lado, y este es digamos, el, el caballo de batalla, es la falta de productividad, ¿no? eh, Bueno, pues que viene marcada desde por la anarquía en planta, desde problemas de planificación o planificación errática, eh, unos lead times que, en primer lugar, a veces ni se conocen y a veces cuando se conocen, eh, pues bueno pues eh, mucha gente se pone colorada con unos tiempos de respuesta exagerados. Eh, dolores de cabeza cada vez que hay que cambiar un proceso, cada vez que hay que meter una nueva referencia, eh, configuraciones de máquina, impact en layout, flujos de trabajo, formaciones, documentación. Operaciones de poco valor añadido, es decir... Eh, tendemos, o muchas empresas, tienden a hacer eh, todo o querer hacer prácticamente todo in-house cuando realmente hay operaciones que no tienen ningún sentido abordar y que no aportan eh, ni robustez ni productividad al proceso. Y luego otro elemento también importante, no yo creo que hay, un, hay cambios en cuanto a lo que son los procesos industriales y a la eficiencia de los mismos. ¿no? Y ese concepto de eh, tengo todo en stock o no quiero ver una máquina parada bajo ningún concepto y la voy a tener trabajando aunque sea para tener stock y en lugar de trabajar bajo pedido voy a trabajar eh, bajo stock. La realidad es que muchas empresas no están trabajando, no tienen su planificación, no tienen sus equipos, su layout, sus procesos productivos orientados a responder a la demanda ¿no? en tiempo, en forma y en calidad. Todo, pues esto, al final, afecta a esa productividad y, por supuesto, a toda la gestión económico-financiera de la empresa. Problemas de calidad. Bueno, pues, obviamente, también es, es uno de los elementos comunes de los retos a los que se enfrentan las empresas, desde el error humano, que eh, a verlo a hilo. Eh, y, aunque nosotros defendemos la pieza, o sea, el papel de las personas en los procesos industriales y también defendemos, como salía ese artículo este fin de semana, que eh, las personas van a ser, son, eh, han sido el recurso o el activo más flexible en los procesos industriales, pero bueno, da lugar, eh, implica una serie de errores. ¿no? Errores implica también, a nivel de calidad, un volumen de efectivo, eh, en primer lugar, a veces no cuantificado, a, a veces no resuelto, pero en cualquier caso, ex, excesivo. Eh, las empresas cuando quieren abordar el hándicap del, del producto de, defectuoso se encuentran también en, en la duda de en el cómo, ¿no? ¿Cómo abordo ese control de calidad? ¿Lo hago offline, luego nearline, in luego inline? ¿Lo automatizo, no lo automatizo? ¿Cómo me afecta la no calidad? ¿Cómo me afecta la medición de la calidad en mis tiempos, en el lead time? A veces nos lleva a situaciones eh, contradictorias. Eh, ¿Cómo podemos buscar... Eh, la correlación de calidad con parámetros de proceso. Si no soy capaz de eh, aunar información de lo que me dice mi equipo de, de control de calidad con la información que tengo de procesos, rara vez voy a ser capaz de correlar y de buscar esas relaciones causa-efecto que me permitan mejorar. ¿no? La trazabilidad, pues es otra de las, otra de las peleas. Eh, a mí hace cuatro años, en, en otro proyecto, eh, hablando con una, con una empresa, me decían, joder, estábamos hablando de, de QR, o estamos hablando de RFID, o estábamos, de diferentes soluciones a nivel de trazabilidad y me decían, joder, si acabamos de implantar el código de barras. ¿no? Eh, que está muy bien y ya es un salto cósmico, pero desde luego no es necesariamente Industria 4.0. Y otro de los retos a nivel de calidad importante, que aunque ya anticipábamos, es todo lo que es la integración de, de soluciones IT. ¿no? Eh, Podemos tener una medición manual, con un calibre, con un micrómetro. con Podemos tener una eh, medición eh, a través de una tridimensional o a través de una visión artificial o a través de infrarrojos o, bueno, infinitas eh, vías. Pero si luego esos datos no soy capaz de gestionarlos, no somos capaces de relacionarlo con la información de proceso y de producto, pues eh, el recorrido que van a tener es limitado. Y en... Último término, al pues final está todo vinculado, es esa visibilidad en tiempo real, esa capacidad de estar viendo en tiempo real eh, cómo va la calidad de mis productos en función de los procesos que estoy lanzando para poder en un momento dado parar, reconfigurar, replantear eh, dichos procesos para mejorar los resultados a nivel, de, a nivel de calidad. Y eso la realidad es que no, no hay, pocas son las empresas que tienen esa, esa información. Elemento común, pues esa visibilidad reducida de procesos. También nos encontramos con que eh, empresas de mayor o menor nivel eh, pueden tener procesos robustos. Pero la realidad es que eh, yo diría que muchas ocasiones lo que tienen son subprocesos robustos cuando los hay. Es decir, eh, tiene una foto de una serie de etapas del proceso de, fa de fabricación u otras. O tienen automatizado varias etapas y monitorizado y controlado y otras etapas, pero inconexas. ¿no? Eh, hay empresas... Champions League, que pueden tener una etapa muy monitorizada, otra etapa, pero luego la foto de conjunto, a nivel de pieza referencia de todo el flujo, eh, no, no se cuenta con ella, con lo cual las posibilidades de actuar sobre ello pues, también son limitadas. ¿no? Y todo va también vinculado pues, a ese acceso a la información operacional, a ese ser capaz de... Bueno, la información que captura de aquí, la información que captura de aquí, cómo la integro, cómo garantizo que tiene la calidad a nivel del dato suficiente y cómo puedo empezar a jugar con ella, eso, en primer lugar, eh, con diferentes niveles de, de profundidad. Y luego, cómo a partir de esas conclusiones que extraigo soy capaz de generar impacto en mis procesos, no de vuelta, una relación bidireccional. Bueno, pues eso, pocas son las empresas que son capaces de, de actuar así. Y, en último término, pues esa asimetría también que comentábamos antes, eh, que al final está detrás. Empresas que han hecho inversiones importantes eh, a nivel de diferentes soluciones de IT, que cada una de ellas les aporta un valor. Pero que luego nos encontramos con que eh, cuando quieres ver una información de un tipo, tienes que ir a una isla. Eh, cuando quieres ver información de otro tipo, a otra isla. Cuando quieres entrar a nivel de proceso, a una isla. Es decir, eh, falta esa capa, falta esa visión que aglutine pues, la información pues, del presetting, del reporting a nivel de inspección, de los datos de máquina, de la inspección con la sonda que se puede hacer en un central mecanizado de la información que podamos, que podamos estar capturando a nivel de las soluciones de handling, de, de logística, intralogística, de, están desacopladas, ¿no? Casi, casi, por poniendo, poniendo un ejemplo que, que es fácil de entender, es eh, el clásico de eh, la información del ayuntamiento no se comparte con la información de la Diputación, no se comparte con la información de Hacienda y cada uno eh, te envía la correspondencia a un sitio distinto, ¿no? pues eso que pasa todos los días a nivel de administración, pues pasa también en las empresas. Entonces, bueno, ese es un poco la, nuestro entendimiento de, de los principales problemas que, que tienen hoy las, las empresas. Obviamente, eh, no es lo mismo preguntar al operario del taller o preguntar al director o directora de planta o preguntar al responsable de calidad. Eh, cada uno le aprieta el zapato por un sitio distinto, ¿no? Pero en último término, al final, las necesidades eh, y los problemas van vinculados con alguna de esas variables, de esos retos que comentábamos antes. Y aquí, al final, lo que intentamos trasladar es esa idea de que bueno, pues eh, una empresa eh, Champions League, una empresa que está sacando el máximo partido a, a sus activos, y cuando hablamos de activos, siempre pensamos en que las personas son el principal activo, eh, tiene que cubrir una serie de etapas, ¿no? Una, una serie de etapas de, desde la cadena de suministro optimizada, procesos de fabricación robustos con activos integrados y un equipo preparado. Y es a partir de entonces cuando se puede abordar eh, dinámicas de automatización, de visualización en tiempo real a nivel de proceso, no de subproceso o de pieza o de operación puntual. Y eh, después de eso ya es cuando en, se puede entrar en dinámicas de, de funcionamiento autónomo. ¿no? Ese concepto del, del closed loop o feedback loop o que, que permite que la propia célula se autogestione. Y vuelvo a decir, cuando hablamos de célula, hablamos también de personas dentro. ¿Vale? En cualquier caso, todo esto, al margen de los problemas que tiene la empresa, el abordar este tipo de proyectos tampoco es fácil. Eh, uno, pues porque eh, cuestan dinero, y en el contexto actual pues bueno, la disposición a invertir en proyectos eh, novedosos eh, pues no es sencilla aunque también es cierto que, por lo menos lo que nosotros vamos viendo, es que el payback eh, bueno es, es, es evidente al cabo de uno o dos años máximo eh, y que se generan quick wins con relativa agilidad. ¿vale? Por otro lado, la implantación. Bueno, nosotros en todo lo que es automatización, también ahí queremos romper una lanza hacia un modelo distinto de, de automatización, a un enfoque más estandarizado, más eh, flexible, más configurable, en lugar de hacer eh, trajes a medida ex novo para todas las empresas. Y luego eh, otra variable muy importante y esto es lo que es la gestión del cambio. Podemos hablar de dinero, podemos hablar de, eh, de cómo abordar en cuanto a gestión del proyecto, pero la gestión del cambio, las personas, eh, los procesos, el esto siempre se ha hecho así o esto no genera viruta, eh, es otro de los retos a la hora de abordar proyectos de automatización. Bueno, como le estaréis pasando, si hubiera alguna preguntas a Oscar, eh, yo sigo con, con la presentación. ¿vale? Entonces, bueno, nosotros eh, lo que estamos haciendo de Smart PM en SmartPM va de ver cómo podemos acompañar a las empresas a resolver esas problemáticas. Eh, obviamente, en cuanto a esa aproximación a la automatización, a la fabricación inteligente a la fabricación avanzada. Podemos ponerle todos los epítetos que, que consideremos. Eh, nosotros pintamos la foto macro, pintamos la foto de lo que visualizamos, como fábrica del futuro, de lo que son nuestros sueños. Lo cual lo quita para que podamos hacer un abordaje paso a paso. ¿vale? Eh, desde un pick and place a una máquina, a un pick and place con inspección, a un pick and place con inspección, almacén, trazabilidad, eh, etcétera. ¿no? Visualización. Entonces, bueno, nosotros vamos a, como decía al principio, a contar nuestra visión, a contar lo que estamos haciendo en sentido amplio, al margen de que luego haya recorrido para hacer segmentaciones. Bueno. La automatización como concepto, la tendencia es clara. Me voy quedando un poco sin tiempo, así que voy a acelerar un poco. Como además compartiremos luego en la presentación, no hay ningún problema en, en, en entrar en detalle o aclarar lo que consideréis eh, oportuno después. ¿no? Eh, a nivel de automatización, eh, las tendencias son... Eh, indiscutibles. También quiero dejar claro que dentro de lo que es el concepto de automatización eh, se embarca en una amalgama de tecnologías, como decía al principio, o de aproximaciones muy heterogénea eh, y que, por tanto, bueno, pues, el perímetro puede ser muy amplio. ¿no? Pero eh, sí que es cierto que todas van con una orientación hacia mayor productividad, mayor calidad, a través de una mayor autonomía. ¿no? Y también a nosotros nos gusta poner eh, como ejemplo ese concepto de automatización, siendo tan amplio, cubre temas, aplicados a lo que sería el ámbito industrial, pero que no tienen nada que ver con un movimiento de piezas. En muchas ocasiones podemos estar hablando de, de robotización de procesos en la gestión de datos, ¿no? lo que se llaman los RPAs famosos, que ya están aplicados en telco, en banca, y que también tiene sentido, por qué no, aquí. ¿no? Eh, bueno, aquí os, os dejo una serie de, de, de datos sobre el, la evolución o cómo ha sido y cómo se espera eh, que sea el crecimiento en todo lo que es eh, automatización. Como veis en la parte inferior izquierda, pues dentro de automatización están metiendo conceptos desde artificial, inteligencia artificial, drones, eh, desarrollo de software industrial, eh, desarrollo de eh, fabricación aditiva, etcétera, lo que es una amalgama muy heterogénea. Pero bueno, lo que está claro es que todos ellos crecen, y crecen mucho, ¿eh? con, con un Kiger anual eh, superior al 6%, lo cual es un crecimiento muy importante. Y luego ya entrando, y aquí ya me pongo un poco eh, marketingiano, ¿no? pero sí que eh, por ubicar SmartPM. Eh, SmartPM, como decía Oscar al principio, somos una empresa con un componente eh, muy orientado a la ingeniería, con un background de procesos y de gestión de automatización de dichos procesos y de la parte y de la parte de inspección y calidad eh, muy importante pero que hemos querido abordar la automatización de forma distinta fundamentalmente a partir de una solución propia que es la que comentaremos después tenemos ese expertise tenemos ese expertise en todo lo que es iot en todo lo que es eh, gestión de información en lo que es eh, dispositivos conectados, eh, desde un punto de vista bidireccional, con eh, lógica de negocio, con lógica de proceso. ¿no? Tenemos la capacidad de diseño y ejecución de proyectos y luego, muy importante, la operación y mantenimiento. Es decir, no somos una empresa <coughs> integradora de soluciones de terceros, ¿no? hacemos implantaciones de nuestra solución, aunque luego veremos que en nuestra solución somos capaces de integrar soluciones de terceros. No somos una empresa solo de software, nosotros, también por ubicarlo eh, al margen del equipo de Ingeniería, de Desarrollo Software, de la parte mecatrónica, robótica, tenemos en las instalaciones, como comentaba al principio, el, el Factory Lab, que es un centro, eh, una infraestructura de testeo de todo lo que vamos desarrollando. Eh, está funcionando todos los días, probando nuevas funcionalidades, eh, poniendo encima de la mesa errores e incidencias que nos permiten ir depurando la solución de forma eh, recurrente. ¿no? Y luego tampoco somos una empresa ni multiproducto ni multiservicio como podría ser un Siemens o un, un Rockwell Automation o ¿no? que tienen eh, un portfolio enorme. ¿no? Nosotros lo que estamos trabajando es en desarrollo de eh, esa plataforma MIG, en desarrollo de proyectos con clientes para implantación de esa plataforma y en la que podamos ir integrando otras piezas y acompañar al cliente en la selección, en la prescripción de equipos, y es un poco lo que, lo que nos ubica en el mercado. ¿no? Está. Me lo voy a saltar. Vale, al final, eh, aunque vuelvo a decir que aquí es un poco como Santo Tomás, hasta que no se mete el dedo en la llaga no, no, no, no se ve, y el PowerPoint lo soporta todo, nosotros lo que intentamos es lo que aparece en esta transparencia de forma muy conceptual. ¿no? Eh, en un proceso, en una fábrica, en un taller hay una serie de, de workflows, de procesos, de recetas, de inputs a nivel de diseño y a nivel de CAM, de exigencias de calidad, de, de tooling, de fixos, de utillajes, de materias primas, de ecosistema IT. Eh, y luego hay una serie de necesidades a nivel de Pedidos a nivel de interacción con eh, clientes, con proveedores, con los propios operarios. Entonces, al final, nosotros lo que eh, estamos trabajando y hemos desarrollado es esta plataforma MIC que lo que pretende es eso, es coger todos los elementos, todos los inputs, los diferentes activos, sensórica, inspección, eh, metrología, eh, handling, eh, con robótica, con conveyors, con AGV, personas, eh, almacén, y pilotarlo desde nuestra plataforma MIC eh, ideas importantes, mm, orientación desde el principio a maximizar la productividad de todos los activos. Eh, no es una solución que nace desde el punto de vista de tecnología por tecnología. ¿no? Nosotros eh, entendemos que es un medio, no es un fin y lo que está detrás son procesos, productos y personas con esa idea de human in the loop. Nosotros cuando nos hablaban de 4.0, nosotros siempre hemos hablado de human in the loop, ahora es 5.0 y la clave es Dos ejes, human in the loop y sostenibilidad, pues nosotros estamos ahí. Con un enfoque eh, también para nosotros muy importante, y que creemos que en todo proceso de automatización tiene que estar presente, ese enfoque 360, ¿no? eh, Visión global de proceso, integrando mecanizado metrología, metrología como inspección en sentido amplio, para generar ese feedback loop, e integrando IT con OT. ¿vale? No puedes, eh, se pueden hacer automatizaciones puntuales, pero hacer una automatización puntual en la que no se está integrando lo que pasa en el taller, con lo que está lanzando el RP, con lo que aparece a nivel de logística y de almacén en el SGA, con la parte de seguimiento que puede aportar un PLM, pues no, no, no, no, no tiene demasiado sentido. ¿no? Otro, otra máxima de nuestro planteamiento es el concepto de, de plataforma abierta. Como decía, tampoco queremos reinventar la rueda. Somos muy creyentes en entornos colaborativos. Eh, el mundo se mueve muy rápido y las nuevas tecnologías eh, se desarrollan a velocidad de vértigo. Ese concepto de eh, lo hago yo todo en casa y voy a ser experto de todo eh, es efímero. Entonces, eh, bajo esa premisa y desde el punto de vista de que el software también acelera todo eso, el planteamiento de, de la arquitectura y de la plataforma que estamos desarrollando es un planteamiento muy abierto, eh, con una arquitectura basada en microservicios que nos permite, y nos va a permitir más, eh, incorporar servicios, elementos de terceros, a nuestro sistema de forma muy, muy sencilla, ¿no? eh, Llevado a la célula que veremos después de automatización, eh, lo que implica es que si hay un grupo eh, de un grado, de un máster, eh, que está desarrollando o que tiene inquietud de desarrollar una solución de visión artificial para hacer inspección y desarrolla la parte del software, eh, la parte del hardware a nivel de cámara y comunicaciones, eh, si son capaces de desarrollar el microservicio, y aquí existen plataformas estándares para hacerlo, eh, es un microservicio que se puede integrar en nuestra solución de forma súper sencilla. Con lo cual, bueno, pues, la posibilidad de escalar, de darle potencia a la, a la plataforma MIC es muy grande. Si mañana sale un equipo de eh, una empresa de Singapur que desarrolla un nuevo sistema de inspección o Vamos a ponerlo más fácil. Una empresa en Miramón que desarrolla un sistema de inspección sin eh, no destructivo y sin daño superficial eh, y quiere integrar esa sensórica y esa señal con la información del MIC, eh, resultaría muy sencillo poder hacerlo. A nivel de flexibilidad y escalabilidad, bueno, pues también pasa la arquitectura. Nosotros, siendo coherentes con lo que entendemos que es la fábrica del futuro, estamos trabajando en diseñar nuestra solución. Bajo esa premisa, eh, queremos que sea flexible, queremos que las posibilidades de reconfigurar los flujos de trabajo, los equipos sean totales. Ahora veremos, eh, navegaremos en el, en el software y en el, en el interfaz, en, eh, en el user interface que hemos llamado, para que veáis eh, qué fácil es dar de alta un nuevo equipo, dar de alta una referencia, poder lanzar, encolar un producto, visualizar la foto del conjunto a nivel de indicadores. ¿Vale? Y luego con esa idea también de Human in the Loop, pues hemos querido hacer una solución eh, accesible, fácil de manejar eh, y, y, y que implique que, que el equipo, que las personas puedan dedicarse a, a lo que realmente, eh, donde realmente aportan más valor ¿no? y donde realmente eh, suman más a la, a la organización, no, no eh, dedicándose a programar eh, PLCs o a monitorizar el escala. Con esa filosofía, bueno, pues lo que está en esta traspa, hemos intentado, hemos articulado eh, la aplicación en diferentes módulos. Eh, una empresa en función de las casuísticas podrá contar con unos módulos u otros. El mi core que es un poco el, el, el motor de toda la solución, es un elemento transversal, pero luego nos permite hacer esa, esa adaptación a cada uno de los casos. ¿no? Y, y importante lo que aparece en la parte de abajo, nosotros entendemos la automatización como una solución, como un paso hacia la mejora de la productividad, hacia mejora de calidad y que, en segunda derivada, tendrá que venir en, en procesos cada vez más autónomos buscando esa, esa productividad, que se apalanquen cada vez más en, en tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning. De esa atrás, no pretendo tampoco agobiar con, con iconos, con logos, con eh, imágenes. Eh, el mensaje es claro. Eh, el mensaje es que estamos desarrollando o hemos desarrollado nuestra solución a partir de una arquitectura que se pueda asemejar más a la aplicación de banca por móvil que puede tener BBVA que a la automatización eh, más habitual que nos podemos encontrar en diferentes eh, tier One del sector automoción. ¿no? Eh, es concreto, eh, esta es una apuesta que hicimos hace ya dos años y medio, eh, pero visitando la EMO de Milán en mes de octubre del año pasado, eh, tuvimos una charla muy interesante con la gente de Siemens eh, y que os recomiendo entrar en su plataforma, TIA, eh, y es una plataforma que además tiene eh, la parte del de, de ecosistema Mindsphere. Eh, la tendencia hacia la que están yendo ellos también a nivel de, de plataforma, de servicios, de accesibilidad, de integración, va muy en la línea de, de lo que nosotros llevamos construyendo ya un tiempo. ¿no? Y es un cambio de timón, un cambio de rumbo que han dado en el último año, año y medio. Bueno, lo que os comentaba, este es el, nuestro Factory Lab. Actualmente tenemos esta célula en operación, tenemos un equipo, un equipo de DM de ONA estupendo, tenemos un robot de ABB, tenemos una tridimensional de Hexagon, tenemos, no se ve detrás del pilar, una 5 ejes de Okuma y, y tenemos una solución de almacén eh, integrada. ¿no? Como veis, a todo esto, y con objeto un poco de tangibilizarlo, el concepto de célula, le hemos eh, añadido un carenado que hemos diseñado con gestión de presencia, gestión de accesos, baliza eh, lumínica eh, del funcionamiento de toda la célula, el interfaz integrado, eh, todas las medidas de seguridad. Realmente no es una condición sine qua non, depende de la tipología de procesos. Con nuestra solución somos capaces de también gestionar equipos que no estén confinados. Eh, pero bueno, sí que nos ayuda a tangibilizar el concepto de, de célula autónoma, ¿no? de célula donde determinadas operaciones las pueden hacer personas, otras operaciones en función de su repetitividad o capacidad de configuración las podrán hacer robots, donde tenemos un control, una visualización, una orquestación de todo el conjunto a través de nuestro software. Con todo, y voy a acelerar todavía más, eh, al final el mensaje es la plataforma, creemos que es pieza fundamental para abordar la automatización en mayor o menor medida para no hacer islas. Y en cualquier caso, eh, lo que es también importante es tener esa capacidad de customización, porque al final las empresas eh, tienen diferentes equipos, tienen diferentes necesidades, diferentes configuraciones a nivel de layout, diferentes tipologías de referencias por número, por volumen, por peso, eh, trabajando paletizado no paletizado. Entonces, para nosotros era muy importante, desde un primer momento, el que fuera configurable. ¿no? Y de ahí, que también para aterrizar eh, y para abordar el mercado eh, entendemos que tenemos tres aproximaciones, o cuatro aproximaciones, o una, tenemos toda la parte de ingeniería y servicios para hacer ese trabajo muy importante de, de llegar a, a procesos robustos y configuraciones sólidas, eh, pero luego también tenemos una serie de configuraciones muy orientadas a fresado, eh, configuraciones orientadas a electroerosión, que en último término, se van alineando. En la medida en que voy sofisticando la gestión de un electrodo, eh, entro no solo en el mecanizado del electrodo, sino en el uso del electrodo a el nivel de electrolosión, eh, toda la parte de presetting, inspección, es decir, van hilvanándose, van ¿no? Pero sí que creemos que, que, que, bueno, que es tener esa capacidad de adaptar paquetes verticales a casuísticas concretas es importante, ¿no? bueno, y ahí no voy a entrar. Eh, bueno, esto es parte de, de lo que tenemos en cuanto a paquetización. Eh, como las dudas las, las controla Oscar, si me permitís, eh, voy a ir a la tercera parte de, de la presentación. Antes de entrar en el vídeo y navegar un poco en lo que hemos preparado en cuanto al, al user interface eh, y a cómo funciona la célula, eh, dos mensajes. Eh, uno, eh, lo que veíamos antes a nivel de Factory Lab, eh, esos equipos con sus controles, con sus trayectorias, con sus workflows, con su layout, eh, lo gestiona el MIC. Nosotros hemos sido capaces, y es un poco también el, eh, la razón de por qué estamos hoy aquí, de, de volcar y de hacer una célula de características totalmente diferentes, una célula que veremos después, que tiene un centro de tres ejes, que tiene un almacenador, que tiene un punto de inspección a través eh, ejecutado con una sonda de Hexagon, que tiene un robot, que tiene un, un control detrás... Eh, y hemos sido capaces de extrapolar eh, la solución que gestiona, que pilota la célula grande a una célula más pequeña con eh, dispositivos totalmente distintos de una forma muy ágil. Eh, ¿Por qué? Porque la arquitectura eh, está basada en esos microservicios, la capacidad de hacer los conectores y de recoger nuevos dispositivos es muy sencilla y nos da mucho recorrido para reconfigurar células. Si mañana quisiéramos, en lo que vamos a ver ahora en lugar de un centro mecanizado, tener eh, desde, la, desde el robot y el almacén alimentados dos centros o un centro y un punto de inspección añadido, no tendríamos ningún problema. Ese es el mensaje 1. Y mensaje 2, esta es la pantalla que estoy compartiendo ahora, es la home de nuestra solución. Eh, como veis, tenemos una vista, en este caso es, es de, la, de la célula de, de, de formación, la pequeñita que tenemos que tiene un centro mecanizado, un centro JM, que tiene un punto de inspección, que tiene un robot, ABB, y que tiene una solución de almacén. Eh, nosotros, a través de nuestra de nuestro, eh, aplicación, de nuestra plataforma, somos capaces de ver, en cada caso, cómo está. Está con configuración adecuada, está disponible, está en parada técnica, con lo que vemos a nivel de, de, de esa señalización lumínica o semafónica. ¿no? Eh, al margen de lo que es la home, y esto es una aplicación web eh, gestionable en remoto, eh, donde se pueden lanzar workflows y configurar eh, con una interfaz eh, web, eh, tanto on-site como, como remoto. Lo que tenemos es una capacidad, y es en la parte superior izquierda, eh, de, de, de gestionar diferentes elementos. Eh, desde todo lo que es la monitorización, eh, desde, desde todo lo que es la planificación de procesos, desde todo lo que es el alta... De los, de los workflows, que veremos ahora cómo se hace, dar de alta los activos, las referencias, eh, y también esa gestión de mantenimiento. ¿Vale? Eh, por dar un, un flashazo eh, entrando en la parte de Data Analytics, eh, que esto es la parte también de, de Dashboard y Reporting, eh, es una solución que, en cuanto a, a captura de información, nos permite ir visualizando cuántas piezas tenemos, en qué parte del proceso están eh, una serie de indicadores a nivel de OE, a nivel de calidad, a nivel de eh, el lead time y qué piezas están ya disponibles para machearlo con ese, con ese tag time, con la demanda, con los pedidos que nos haya generado el ERP. ¿no? Eh, pero en paralelo, al margen de esa visualización y consolidación de la información, también somos capaces de aunar, y lo veremos también ahora cuando la veamos en el, en el vídeo, eh, la información que va generando de forma ad hoc cada uno de los equipos que forman parte de la célula. Bueno, entonces, bueno, sin más, esta es una visualización de, de la célula que montamos para la Feria de Metal Madrid. Eh, como veis, tiene esos componentes de centro de mecanizado y la parte de automatización, donde tenemos el almacén, donde tenemos el robot, donde tenemos el punto de inspección, que ahora vamos a ver, ¿vale? Y todo ello pilotado por, por la plataforma Mic. Ahora lo voy a dar al botón, a ver si no se queja demasiado. Y funciona el vídeo. Y navegamos sobre el vídeo y así os voy contando eh, ¿En qué consiste? Eh, básicamente, eh, la pieza fundamental de todo lo que es eh, la gestión del MIC es el concepto Workflow, el concepto Proceso. ¿vale? Eh, una vez que se tienen procesos robustos, tenemos que, eh, a través de esta herramienta, de forma muy sencilla, darlos de alta, ver para cada tipo de referencia qué pasos va a seguir. Eh, la definición de un workflow, también muy importante, puede ser eh, reutilizada, es decir, yo puedo tener una referencia, puedo tener otra referencia, que siguen los mismos pasos, pero eh, cada una de ellas, como tiene configuraciones distintas, como tiene subprocesos distintos, pues llevará programas a ejecutar en mecanizados diferentes. Pero ese primer punto de doy de alta workflows, workflows que se pueden reutilizar para diferentes piezas, ya me da una potencia en cuanto a flexibilidad y en cuanto a facilidad, en lo que se refiere a dar de alta nueva referencia sin tener que hacer programaciones enteras. Bueno. Entonces, todo lo que es gestión del workflow, yo tengo una interfaz donde eh, vemos en la parte izquierda de la pantalla en gris más claro, diferentes dispositivos. Yo puedo dar de alta eh, soluciones de inspección, de dm, de mecanizado, fresado, torno, rectificado, eh, taladrado, lo que, lo que haga falta, y al final, el, la solución lo que me permite, de, de forma muy sencilla, es ir generando esos workflows y, muy importante, en cada workflow ir metiendo el concepto de reglas, ¿no? que es lo que me va a dar autonomía. Eh, veremos ahora cómo vamos creando diferentes activos. ¿Eh? Empezamos de cero, creamos un workflow, el 003, le metemos la descripción, esto es una interfaz que se gestiona directamente en pantalla y voy a dar de alta una tridimensional. Voy a dar de alta, eh, primero para el presetting, luego el centro mecanizado y luego la inspección. Y en cada uno de ellos... Sí. José, Ma, José. Sí. Eh, creo que has activado el vídeo, pero no se está viendo. ¿No se está viendo? No. Pues esperad, espere Igual ¿vale? es que ha cambiado aquí de software. Ah, pues ya voy a hacer una cosa distinta. Voy a stop sharing esto. Voy a abrir, a ver si me deja compartir. Pues menos mal que me hayas dicho, porque si no. ¿Podéis ver ahora el vídeo, la pantalla? Sí, vemos un pantallazo del sistema de gestión. ¿Y no veis el ratón moverse? el cursor? Sí, vemos sí, pues la manita y el ratón, sí. Ah, vale, pues eso. O sea, lo que estamos haciendo, bueno, rebobino, lo hago rápido. Eh, estamos creando, este es un workflow, y ahora vamos a eh, crear un workflow nuevo. ¿vale? Sería darle nombre... La 003 es la célula de formación, le damos una descripción y vamos a ir incorporando los activos que necesitamos eh, en este workflow. Quiero hacer una tridimensional para hacer presetting, luego un mecanizado y luego una inspección. ¿vale? Entonces a cada uno de ellos le voy asignando oye qué pasos voy a hacer, qué tipo de actuación de tecnología quiero aplicar. Bueno, pues voy a hacer el, en la 3D, voy a utilizarlo para un presetting. En la segunda 3D lo voy a utilizar para hacer, eh, perdón, en la CNC voy a hacer mecanizado. Y en la 3D voy a hacer eh, pues otro presetting o voy a hacer el, una inspección. ¿vale? Y guardo el workflow. Lo siguiente que tengo que hacer es dar de alta los diferentes activos. ¿eh? Como veis en el menú de la izquierda, navegamos en activos, tenemos una serie de activos dados de alta y en cada uno de ellos una serie de, de características. ¿no? Eh, importante... Eh, uno de los retos que normalmente nos enfrentamos en las integraciones es cómo integrar estos activos. Nos podemos encontrar una empresa que quiera un proyecto llave en mano, ex novo, tengo un nuevo pedido, soy para... Pero muchos casos, e incluso a nivel de formación, igual nos vamos a encontrar con organizaciones que ya tienen una serie de activos y lo que quieren es integrarlos. Cada uno de su padre y su madre, con su control, con sus protocolos de comunicación. Lo que hemos hecho también, y en esta pantalla es un poco donde se refleja, es... Recoger las diferentes opciones, cada una de ellas veis que tiene su flechita con sus opciones, su combo, de forma muy sencilla para poder parametrizar, para poder configurar diferentes soluciones de, de comunicaciones. Oye, quiero que sea por FTP, quiero que sea por CUA, quiero que sea a través de una API, quiero que sea simplemente intercambiando un fichero. Eh, el, la solución recoge esas posibilidades de configuración. ¿vale? Una vez que hemos dado de alta los activos, damos de alta una referencia. Entonces, eh, y para que veáis también eh, lo que... Lo sencillo que puede ser. ¿no? Le doy de alto una referencia, ¿qué implica? Bueno, pues eh, recoger eh, qué tipo de material puede ser. Y entonces aquí existe ya un listado de posibles materiales. Quiero recoger también el tipo de, de forma porque nos va a determinar a nivel de cómo va a ser la garra del robot, a nivel del espacio en almacén, a nivel de cómo, cómo ubicarlo. ¿no? Eh, y en definitiva, eh, luego a esa referencia, y este es el siguiente paso tenemos que vincularla a un workflow. Oye, ¿cómo voy a llegar a fabricar esa referencia? Eh, ¿Qué pasos tengo? ¿Qué equipos tengo? Y a cada uno de los equipos, ¿qué programa eh, eh, le vinculo? ¿no? Entonces, eh, es lo que hacemos a través del Task Linker. ¿no? Tenemos las referencias, que es lo que hemos creado antes, y tenemos eh, a la derecha eh, los diferentes programas eh, que, puedo, que puedo utilizar. ¿no? Oye, pues para el Presetting, ¿qué programa utilizo? Entonces, tengo la posibilidad de ir a un directorio... En una carpeta eh, y, y vincularlo ¿vale? a una carpeta que habremos creado antes a través de, del menú de programas. Aquí es donde hemos subido los diferentes eh, programas que se han dado. Es decir, si yo tengo un programa de mecanizado para una pieza eh, que he generado a través del CAM, cojo ese G-File, lo dejo en un directorio, una vez que está en ese directorio lo, puedo, lo subo a la herramienta y es la herramienta la que lo vincula a referencia y a Workflow. ¿Qué tiene de potente esto al margen de la sencillez? Eh, no tiene que ir nadie a la máquina con un pendrive o no tenemos que comunicar de ninguna forma la máquina con ninguna otra carpeta dispositivo, porque todo se pilota desde el MIC, los programas están en el MIC, la ejecución se lanza desde el MIC. ¿Y eso qué derivadas tiene a nivel de empresa? Que eh, yo puedo tener una célula montada en República Checa tengo todos los programas centralizados y mañana, por lo que sea, y viene a colación de la pandemia, pues me cierran a República Checa o a algún dictador le da por ahí, eh, yo soy capaz de todo ese know-how, replicarlo y extrapolarlo y disponer de él in situ para montar una célula gemela eh, de forma muy muy sencilla, sin tener que traerme operarios de allí, sin tener que traerme máquinas de allí, sin tener que documentar ni nada. ¿vale? entonces bueno, Yo aquí de mi lista, eh, importo ficheros y, y luego también importante todo lo que es la gestión del almacén. Eh, eh, nosotros lo que tenemos es una serie de posiciones y en cada una de esas posiciones le vamos vinculando qué tipo de referencia podemos, hacer, podemos eh, meter. Puedo hacerlo uno a uno o puedo hacerlo eh, de forma masiva en función de las necesidades del, de los procesos. ¿no? El sistema, una vez que se mete, que se meten estos datos ya ubica, ya sabe qué referencias, qué programas, qué workflows tiene que ejecutar. Vale. Vale. Y una vez que tengamos la solución, lanzamos eh, unos workflows. Lo primero que va a hacer la herramienta es verificar verificar el checklist, es decir, eh, una vez que tenemos la información de cada una de, de esas eh, referencias de work, a nivel de workflow, de equipos, de devices, de programas, eh, la solución va a chequear, oye, tenemos eh, los programas subidos, tenemos las herramientas adecuadas, tenemos el, los sutillajes necesarios, tenemos la materia prima, valida. Eh, a futuro será una validación eh, mucho más enriquecida porque seremos capaces de capturar información de los ficheros CAM, leer y poder extrapolarlo aquí. A día de hoy, hace una, un primer checklist sencillo y un checklist también que puede llevar soporte de personas, es decir, se acepta eh, de cara a lanzar el proceso. Una vez que se acepta, pues se desencadena, se desencadena el proceso, se mete el pro, el, en cola la fabricación y se lanza la producción. ¿no? Eh, esta es la pantalla que os comentaba antes. Una vez que se lanza la producción, somos capaces de ver qué piezas están en proceso, qué piezas en qué estado están, si está en materia prima, está terminado o no, con qué indicadores a nivel de, de OE. Y, muy importante, aglutinamos también, capturamos la información de, de, de, esas de los equipos en la medida en que nos resulta utilidad. En este caso, estamos navegando sobre la información de Presetting que nos da la tridimensional y somos capaces de volcar y de visualizar desde una única plataforma también todo el reporting que podamos generar a través de la inspección. ¿no? Entramos en uno de ellos y se ve, bueno, en este caso con el PC de latigo, vemos el informe que ha generado, pasa o no pasa. ¿no? Y, y volviendo a nivel de, de la home, pues bueno, eh, esa es un poco la foto de conjunto. Y esta en concreto ya es, es la célula que os comentaba antes. ¿no? Vamos a ver cómo a partir de, de la información que le lanza el MIC eh, gestiona los workflows. Vamos a ver en primer lugar un workflow sencillo de demo que tenemos de, decimos eh, para la feria, de coge, pieza, eh, mide, perdón, hace un presetting, eh, mecaniza, inspección. Eh, tiene una lógica detrás de, en función de determinadas características de inspección, vuelve a hacer un reprocesado lanzando un programa nuevo eh, y hasta que termina y lo deja en almacén. El MIC ha lanzado mensaje, estamos en, las, eh, en el workflow modo demo, eh, avisa al robot, coge pieza eh, y el robot automáticamente ya sabe de dónde la tiene que coger porque lo hemos parametrizado en las posiciones de almacén y la lleva al centro de mecanizado. En este caso, contamos con punto cero y piezas paletizadas. En el momento en que el robot deja pieza, activa eh, el anclaje neumático del, del punto cero y envía al centro de mecanizado el mensaje Ejecuta el programa XX correspondiente a esta pieza. ¿vale? El centro ejecuta y una vez que termina de, de ejecutarlo, avisa al MIC, Oye, proceso ejecutado, el MIC avisa al robot, retira pieza <coughs> y llévala al punto de inspección eh, que en este caso lo hemos articulado a través de la sonda, pero podría ser una inspección por visión artificial, podría ser las diferentes rutas de inspección que, que existen disponibles en el mercado. Ahora vamos a simular una pieza con el selector OK, es decir, eh, bueno, ha dado OK, la dejamos, terminamos, y ahora vamos a lanzar el proceso de una pieza nueva. Vemos en la parte inferior eh, izquierda del almacén todo lo que serían entradas. En este caso, hicimos un almacén con cuatro piezas, eh, cuatro tochos eh, de mecanizado, sobre los que el centro va a hacer una, una operación. Bueno. Primero vamos a hacer el, el presetting de las piezas utilizando la sonda, con lo cual estamos enviando a la sonda eh, el programa. Que tiene que ejecutar. Ahora es que estoy, estoy dando cuenta que pasa como con los coches de Fórmula 1 eléctricos, sin ruido. Eh, no es tan interesante. Entonces, bueno, ahora mismo estamos lanzando el programa igual que antes al centro de mecanizado. Bueno, en este caso no saca virutas. Porque, de eh, bueno, he hecho, para el, para el vídeo en modo, en modo demo también. Pero bueno, una vez que termina el centro, comunica con el robot que va a llevar la pieza exactamente igual que antes al punto de inspección. En este caso hemos puesto el selector en modo no-key okay para forzar que la, el robot reaccione y, y lo deje en la posición de no okay. Entonces eh, lo ubica en el punto de almacén marcado como no okay. Queda registrado en el MIC eh, al margen de a nivel de indicadores la posición y qué tipo de pieza ocupa eh, este pale. Con lo cual a nivel de trazabilidad futura eh, pues, eh, quedaría perfectamente orientado. Si hubiéramos dado ok, pues lo hubiera dejado en la posición. Cuarta de del almacén de lo que sería la balda OK. Este almacén es un almacén configurable, podemos hacerlo con una balda, como está ahora, o hacerlo de dos baldas, de tres baldas, eh, multicarro, etcétera. Y luego, bueno, también importante, con ese concepto. De, de baliza. no. Eh, desde nuestra solución también controlamos esa baliza que permite ver en todo momento la célula en qué estado está. Está en modo manual, en modo automático, en modo parada, funcionando, etcétera. Y, y por mi parte, eso es todo. No tenía, yo creo que ya os he aburrido bastante con, con el speech, o sea que quedo a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, cualquier intríngulis. Muy bien, José. Gracias. Eh, de momento, por echar no ha habido no ha habido consultas. Hay un asistente que tiene la mano levantada. No sé si es por error o porque quiere hacer alguna alguna consulta. Sí, José. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, que active eh, el micro y, y atendemos en directo. Esto es como las clases de la uni, las que eran después de comer eran las más eh, dolorosas. Era una hora un poco dura. La presentación creo que ha estado muy bien. En cualquier caso, como, como os comentaba antes, al margen de, de, del foro, del webinar, eh, por nuestra parte, eh, total disponibilidad, encantados. Óscar, eh, os va a pasar la información, nos va a pasar las coordenadas, sí. bien a él o bien a nosotros directamente. Encantados de, de acompañar, de resolver cualquier duda. Sí, mientras damos unos minutitos más por si alguien tiene alguna pregunta. Os voy a poner en pantalla las eh, coordenadas de contacto tanto de José como la mía para cualquier cosa que necesitéis. No sé, eh, ¿se ve en pantalla? Sí, sí. Sí, sí perfecto. Pues si queréis eh, disponer del vídeo, disponer de la presentación, eh, coordinar una visita a las instalaciones de, de Smart PM en el Goibar para ver la célula educativa o la industrial. O cualquier otra información complementaria que queráis de este tema, pues ya sabéis, a cualquiera de los dos nos podéis escribir, nosotros estamos coordinados y os responderemos a la mayor brevedad posible. Sí, al final, aunque el speech ha sido un poco eh, filosófico al principio, lo hemos intentado llevar a lo concreto en lo que es el funcionamiento de la célula, eh, el mensaje, bueno, pues sí que esto está, la célula que hemos visto funcionando, es una célula que está muy pensada en ámbito formativo, un ámbito para poder Hablar de mecanizado, eh, torneado, o sea, fresado, torneado, poder hablar de robótica, poder hablar de comunicaciones, de PLC, porque sí, también contamos con un PLC dentro para poder eh, probar también determinadas casústicas, programación con el MIC. Entonces, bueno, pues la idea es ser una especie de ecosistema de fábrica, de taller en pequeñito eh, y da mucho juego para probar. Nosotros, de hecho, originalmente estábamos haciendo todas las pruebas en la célula grande. Y ahora discriminamos célula grande, empezamos a hacer pruebas en pequeñito, porque si no nos volvemos... Eh, es, es, es duro eh, gestionar pruebas pequeñas en, en una célula como la que tenemos, que es bastante... Vale, tenemos, tenemos algunos asistentes que nos están pidiendo compartir el vídeo. Nos, eh, sí. nos, nos escribís sí. a las direcciones de correo y os linkaremos. Eh, también tenemos una consulta... Eh, si se podrían introducir carretillas autónomas en el, en el proceso. Sí, sí, nosotros, eh, sí, nosotros, carretilla autónoma, AGV, mayor o menor eh, dimensión. Eh, estamos, de hecho, con, con IMH, eh, tenemos un proyecto muy bonito con ellos, eh, integrando eh, un robot, sistema de handling, con el, con el mobile. ¿no? Es un trabajo que estamos haciendo a nivel colaborativo. Y al final el mensaje que es, eh, bueno, pues es un dispositivo, es un activo más, tiene algunas particularidades, como la gestión del, de la situación de carga de la batería, por ejemplo, eh, que estamos ahora integrando la solución. Pero, digamos, de cara al software, de cara a la plataforma, de cara a la gestión, no deja de ser un activo. Eh, podría ser una carretilla autónoma o podría ser una persona que tiene aquí una PDA tipo Amazon y que le va guiando en determinadas operaciones. Eh, no, no Conceptualmente no tiene ningún problema y a día de hoy, pues bueno, pues estamos trabajando en ese mobile, en este caso es una solución de MIR, eh, para, para integrarlo en la gestión de, de nuestra plataforma. También nos preguntan, José, si se pueden integrar otras marcas de control numérico, de PLC o de robots. Sí, sin duda. A ver, nuestro ahí es, es un ámbito donde no queremos reinventar la rueda. Eh, a nivel de Empezando por lo, entre comillas, fácil, ¿no? A nivel de robots... Sin duda, de hecho, para intentar agilizar, estamos trabajando y ya tenemos unas primeras pruebas hechas con la plataforma ROS. ROS es un acrónimo que responde a Robotic Operating System, que lo que te permite es realizar determinadas programaciones en una plataforma única y tiene ya un sistema de, de conector, de traductor, a, a diferentes casas de fabricantes de robots, ya sea Kuka, Bebe, Yaskawa, Omron, Staubli, etc. ¿no? Entonces, eh, sí, en cuanto a PLCs y CNC, exactamente igual. La pregunta, si tenemos todas, no. Eh, que actualmente nos hablamos con, pues, con Okuma, con FANU, con el control de la ONA, con, eh, con Heidehain, estamos trabajando, estamos trabajando con Fagor también para integrarlo. En breve trabajaremos también con, con soluciones eh, de Danovat, por ejemplo. O sea, que ahí, eh, no, pues obviamente, no tenemos ahora el portfolio completo, pero, pero sí, el hecho es el control de la celulita que hemos visto, la deformación, es un control muy similar a un Fanuc, no es el que teníamos ya dado de alta en la célula grande y lo integramos eso en, en tres semanas. Vale. Eh, o sea, que, que, que sí, está pensado para poder hacer eso. Es decir, que todo lo que es la capa MIC tiene un funcionamiento. Luego tenemos los conectores, que son como los drivers de la impresora, los traductores, que nos van a permitir, oye, me da lo mismo que venga de un Heidenhain, de un Fagor, de un Fanuc, y yo lo voy a traducir, lo voy a adaptar bidireccionalmente para que luego en el MIC me dé lo mismo. O sea, que sí. Vale, tenemos aquí también una persona que estaría interesada en ver si tenemos algún ejemplo de la gestión de datos, cómo se analizan, cómo se interpretan y cómo actúa el sistema en función de la interpretación de datos. No sé si tendrás algo eh, para... A, ver, a día de hoy, en eh, cuanto a gestión de datos, básicamente estamos haciendo una gestión de naturaleza eh, descriptiva, es decir, eh, capturamos datos, no todos, porque no creemos en eh, uno, no, no, no tenemos capacidad para almacenar todos los teras que se pueden llegar a generar y, además, que no tiene sentido, eh, tiene que estar orientado a procesos. Pero, digamos, cuando vamos descriptivo, estamos capturando información y podemos presentar esa información o podemos eh, agregarla, consolidarla y presentar KPIs. Eh, es, eh, hasta ahí llegamos. ¿no? Eh, lo que no hemos centrado es entrar en, eh, aún en temas de analítica, el buscar eh, relaciones causa-efecto, cruzar información, eh, pautas, eh, modelando y simulando eh, bueno, resultados. Ahí eh, todavía no. Estamos en una fase aún más de, de agrupación y visualización. En ¿eh? eh, la siguiente derivada estamos trabajando en, en dos temas. Por un lado, la parte de analítica, en esa búsqueda de relaciones causa-efecto, que nos permitan bueno, pues, generar mejoras. Y por otro lado, en la parte de, de simulación, el ver cómo podemos, a partir de la información disponible, simular de forma que cuando vayamos a actuar sobre los workflows, eh, el sistema sea capaz, antes de ejecutar una determinada ruta, simularla para ver, oye, pues que no hay colisiones, que hay disponibilidad de máquina, que los tiempos son eh, los que esperamos, etc. Eh, por ahí van un poco los, los tiros de donde, estamos, de donde estamos hoy. Lo que sí hay, eh, quizás, eh, a la última pregunta de cómo actúa en función de interpretación... Eh, Basado en esa información descriptiva y disponible, dentro de esos workflows, lo que hay es ese motor de reglas. A día de hoy es una regla sencilla, es eh, pasa no pasa o, mm, tirando un poco del hilo, en la inspección de una pieza en el eje Y, si tengo un umbral de tolerancia, si se pasa de este umbral de tolerancia un X, o sea, un eh, X por ciento, pues hago tal. Si se pasa a otro X por ciento, hago tal. O Así sea, que tenemos esa capacidad de, de reglar... Y en función de esas reglas y de los datos que capturamos, generar un evento u otro. Muy bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna que se me haya escapado del chat igual y no, no se la he trasladado a, a José? Muy bien. Pues... Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, José. Muchas Hola, gracias, Pires Cotesbaises. Eh, lo vamos dejando aquí. Pues hasta la próxima. Venga, pues muchas gracias a todos. Un saludo.